Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy les tengo un video eh, que la verdad causa mucha decepción de ver hasta dónde llegan los líderes entre muchísimas comillas eh, de Omega Pro y de muchas estafas ponzi similares que con tal de ganarse la comisión eh, por referido eh, embaucan a muchas personas vulnerables, eh, en este caso ya me habían contado a mí esta situación de que muchos líderes eh, de Omega Pro fueron a pueblos a muy aledaños del Perú y captaron a gente que ni siquiera saben leer ni escribir. Gente que tenía eh, los ahorros de toda su vida. Tal vez no era mucho dinero, pero era dinero que tenían eh, guardado con mucho esfuerzo, con mucho trabajo y terminaron perdiéndolo. No porque Omega Pro... Eh, no esté pagando hasta este momento, sino porque en algún momento, cuando sí estaba pagando, llegaron a tener eh, el tiempo de espera para generar los intereses y ya podían retirarlos. Y esta gente se aprovecharon de que ellos no saben ni leer ni escribir y les robaron su dinero porque ellos fueron los que les crearon sus cuentas. Una situación bastante lamentable, pero vamos a ver el video que me mandaron. Es este de acá. Muy bien, con la señora Santos la señora Anticona, ¿quién nos va a informar acerca de una estafa inicio? que ha sucedido con ella? Rodríguez ¿Qué es lo que ha pasado, señorita? Cuénteme, pues, Cuéntenos, señor. señora Santos. Me, me pidieron plata, pues me hacían pedir la plata, que gana mucho. que Me ni cómo estaba ahí este, un poco... ¿Quién llama, le pidió y... la plata? Ese chico. ¿Cómo el, se llama? El, sí, el, el... Lo, a mi lo decía que, que postemos la plata allí, que porque este... Él va a ganar mucho. Eres yo mega pro. Ajá, de mega pro. ¿Cómo se llama el chico? Kelvin. Kelvin. Kara Kelvin. Doña. Ese es el tipo de personas que eh, necesita este tipo de esquemas Ponzi o que andan buscando gente que mientras menos conocimiento tenga del asunto, mejor para ellos para poderlos embaucar en este tipo de plataformas. Doña Santitos. O sea, este joven los trató a ustedes, usted le dieron los mil soles en efectivo. Sí, ellos estaban ahí, en una poquita, en una ¿Ya? Sí, ¿Qué, ¿Qué le dijeron? ¿Qué le dijeron? Que va a ganar, dentro de seis meses. Y mi hija siempre lo escribía, así, subía hasta el año, hasta el año, hasta el año. Que El año va a ganar mil quinientos. ¿no? ¿Ya pasó el año ya? y hace ha el año. Algo extraño, porque no es en un año que, que, se, que se genera o que se generaban los intereses, yo me imagino que ya llevaba cierto tiempo y le dijeron que no, que faltaba un año todavía más. El 18 de agosto del año pasado se ha hecho el año, sí. y, ¿Y le, han, ¿Qué le han dicho ahí? Ahí me han dicho que ahorita ya puede ahí yo también me lo, me lo aprobo ahí al ladito, ya. el señor me dice que hasta ayer han estado cuestionante no han estado pero ahorita ajá o sea quiere decir que a usted no le han dado sus no, intereses no le, no le intereses, han dado nada, nada. ni un, yo un sol yo quiero que me devuelvan mi plata no importa sus intereses yo Los yo mil devuelvan, soles yo. Que devuelvan. probablemente esta señora no tiene ni idea de todo lo que está pasando en Omega Pro ni siquiera sabe lo del tema del broker no sabe absolutamente nada porque como les digo esta es gente que eh, Gente de campo, gente humilde que ni siquiera saben leer ni escribir, entonces no creo que esté muy enterada de todo lo que está pasando en Omega Pro. O sea, y, y han conversado con el chico Kelvin, le ha, lo han llamado por teléfono. Le han llamado hija, pues, no contesto. O sea, no conteste no, ¿Desde cuándo no conteste el celular? Ella, sí, no eso, pero, este, hablado con ella, que, que el tipo de, que... En enero usted pues, va a venir, pero ahorita no, pues no, no está ahí. ¿Usted lo no tiene, señor, el número del celular del joven Yo ahí? no lo tengo, señor, ¿No tiene su hija? ¿Su hija? No tiene mi hija, pero ella no... Sí. ¿Dónde, señor, ese... ¿Dónde le ubican a usted para que entregue la plata? ¿Dónde estaba usted en ese momento? En ese, en ese momento yo estaba ahí, yo estaba ahí con la plaza de armas y me puso el chico y vine a dejarlo ahí. O sea, usted lo dejó aquí, sí. aquí nada más, ¿qué sí. le digo? ¿en efectivo? En efectivo. Está en efectivo le dieron el dinero. Ella entregó el dinero en efectivo. Me imagino que no le dieron ningún comprobante, nada que haga constar que es, que es que esta gente es lo más sucia que puede haber Le dieron un documento, un recibo va. Justamente lo que yo me estaba preguntando no, Nada, nada, sí. Sí. Contó valera, lo apuntó en su cuaderno. Lo apuntó en su cuaderno nada más eso fue su, como, todo, todo, todo. Ajá, ¿y luego qué le dijo? Señora, usted sí. va a ganar Ay, Me dijo, este, a plata va a ganar este 1500, me dijo. O sea, el, el, el banco no gana nada Me dijo ¿no? que iba a ganar ¿Y que y eran de Omega Pro? ¿Estás segura que eran de Omega sí, Pro? de Omega ¿Le dijo que Omega Pro? Sí ¿Y le explicó cómo iba a ganar? Le dijo si me, me dijo que iba a ganar el mes ¿eh? Después que le dijo que iba a ganar por el año ¿Así no O ganando? sea, ganaba al mes Ajá. o al año Al mes, al mes Al, al mes le dijeron. Luego le dijeron al 6 Sí, esto es algo Cuando yo estuve infiltrado en Omega Pro hace muchos meses Eh... Que me intentaron captar, me explicaron que él, eh, yo podía, que iba a tener ganancias mensuales. Esto es una técnica que sí utilizaban ellos. Un mes y luego el año. Y sí, sí, sí, sí. ya he hecho, ya, ya, pues, más de seis meses ha pasado sí. del año que usted dejó su dinero y sus mil sí. soles y no hay nada de dinero, no hay nada, ni siquiera algún tipo de comunicación con este ni chico. Nada, nada, ahorita no contesta, ya no contesta ni No, contesto, no, río. no sabe usted dónde viene Justamente así están haciendo muchos líderes en este momento que ya no le están contestando a la gente que ellos metieron. Simplemente los vieron como un bono que ellos iban a tener de referidos y se desentendieron. ¿Y este chico? Yo señora no sé leer por el Ajá, no, o sea, se han aprovechado de usted. Sí, sí. Señora Santitos, ¿sabe usted eh, dónde vive este chico? ¿Cómo lo puede ubicar? De, según a mi hija es que él dijo que era de Chubay. Ah, ah que era de Chubay. pero lo que más bien trabajaban ahí. Que trabajaban sí, ahí en Omega Pro sí. y captando a las personas. Claro. ¿Usted a usted la convenció o usted le creyó? Sí, yo lo creí porque mi hija me dijo, mamá, con platita y de repente la prendida, Ana me dijo, como ella despierto. Ahora su hija, ¿qué es lo que dice su hija? Me dice, no qué? me y yo, ¿no me dice, pero que me dice, hagan lo que hagan, ahí Dios tiene todo. Ahora lo que usted quiere es que le devuelvan la plata que por me devuelvan la disons, porque no necesita. Claro. Y ha costado trabajo para Sí, hay un dios que lo ve todo pero este argumento lo utilizan todos los que pierden dinero en los ponzi y al final estos líderes siguen metiéndose en, en este tipo de plataforma y siguen robando lo mejor que podría hacer esta señora es poner una denuncia así sido fácil obviamente a usted sola sola le cuesta y no más que una persona mayor ya y necesita pues si estaba pues, yo enfermo y le decían me vine a poner ampollas y yo enfermo. Y así que de mi plata después. No, no, no, y ahorita no sabe ni mi familia, no sabe mi esposo, no sabe mi hijo. Sí. No, que... no, no lo dijimos porque me dijo, mira, no, digamos, ¿qué tal si no me devuelven? O sea, usted le... O sea, ¿quién le dijo que no que no dijera de la inversión el, el que lo captó? Convencido, ¿no? señores este, Me buscaron por ahí, a mi salud, que le llamaba, le engañaron. Me, me engañaron. Me engañaron exactamente le fue a traer el chico a la oficina del dejé ¿no? Ahora, El sí, chico ¿no? cuando le no, son... pidió los mil soles le esperó sí, prácticamente yo, no. Este vine a dejarlo ahí en una oficina el, ¿Qué le el... dijo? ¿Vaya a traerle la plata a en ese traer traer el... El... Me dijo, se... platita para ganar aquí ¿Dónde tienen sus oficinas, señor? Ahí estaba la oficina, pero ahorita han cambiado ahí Ah, tenían una oficina Donde <ríe> podían <ríe> ir a A registrarse, a invertir en Omega Pro Sí, ahí está Tenían una oficina física Dice que <ríe> señor <ríe> <ríe> hasta <ríe> ayer <ríe> <ríe> andaba. Como la que tiene eh, Omega Pro, o tenía Omega Pro en Dubái. Hasta ahí era el tabo que se plata, en plata. ¿En dónde queda actualmente sí. la oficina? Ahí está, que no está si es donde nos ponemos. Al lado de la caja sí, confianza. Sí, al lado de la caja confianza. ¿Compartir? Compartir. Sí. Al frente de la municipalidad, Ajá. no al lado de compartir. Sí. ¿Y sí. ya no hay nada allá? Ya señor, está un señor mayor, pero ellos no son ninguno, serán jóvenes. O sea, ninguno de ellos es de, no. de Omega Pro, ¿qué sí, le han dicho? Sí. <risa> se desaparecieron O sea, tenían una oficina física Para captar gente Y ya se desaparecieron Pero me dice el señor, debe estar ahí Yo no lo conozco, me dice, son hartos Son hartos los chicos que sí, vienen a trabajar arto. en Omega Pro Sí, sí en un arto. hotel creo que sí, ¿no? Sí, en un hotel, que ahí y tan, pero es queían, Ya, ya no están, están ya, ahora se han cambiado a otro lado, a otro lado. ¿Qué pero pide sí. usted, Ajá. señora Sanfito? Sí, señor, ¿Cómo se van a quedar? ¿Cómo se van a quedar, con chicos, te va a denunciar a las rondas no tengo, me tengo a Dios del Dios. Sí, no tengo atención no deja la voluntad de Dios sí, es que tiene sangre el sol y también qué de decide las más no personas la la Hay más personas que sí, se dan hartos qué dice el señor ahí hartos son los que están sí, para el señor se ahí se dice es que bueno, también una cuestión de ajá sí pero dice es que está arriesgando sí si van a ir. sí, sí le van a dar sí, sí, sí, sí. Uh -huh. muy, muy bien, bien muchas, muchas gracias de sí, verdad creo que Shakira sí. Bueno, eh, chicos, ya vimos este. este Quiero caso. De mi canción solo tú para hacer su verdad, Quiero que lo que escuchen lo que ustedes mismos. Solo mismo. tú. <risa> me salió la canción de Shakira. Pero, eh, chicos, ya vieron ustedes el, el tipo de personas que están en, eh, que estuvieron reclutando en Omega Pro, porque ya la gran mayoría. De, de esta calaña se pasaron para otras, como Alius, como Quantum, como todas estas eh, estafas Ponzi. Eh, pero sí, esto es algo que yo ya estaba informado. Desde hace muchos meses me habían contado esta situación. Eh, pero hasta ahora es que hacen un reportaje eh, o entrevistan a una persona afectada sobre este tema. Pero, en fin chicos. Eso era el, la información que les quería mostrar, que quería compartir con ustedes para que ustedes eh, también entiendan que todos estos tipos, este tipo de personas, aunque desaparezca Omega Pro, van a volver a meter eh, más personas, a seguir en este modus operandi porque así es como ellos trabajan y así es como ellos sobreviven. Muchas de esas personas prefieren eh, vivir de este tipo, de este modo, estafando a gente, sabiendo que aunque una plataforma sea eh, fraudulenta, metiendo gente porque saben que van a ganar dinero fácil, de manera rápida, sin trabajar. Y se acostumbran a este modo de vida y van a seguir una y otra vez con eh, todas las empresas Ponzi que vayan a aparecer. Entonces chicos, tengan mucho cuidado y eh, pues eso es todo. Nos vemos hasta la próxima. Chao.